Y esto, tomen nota, voy a aplicar esta nueva actitud que quiero difundir desde la conciencia, desde un de ser que habita en un planeta en donde somos seres humanos que debemos, para mí, desde mi perspectiva, sentirnos libres de ser ciudadanos del planeta, pero adultos responsables, relacionándonos, no con un oficial y con un uniforme, sino con otro adulto responsable que está vivo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 ese oficial está vivo, tiene conciencia, es un ser humano. Eso es lo que yo quiero ver, relacionarme de ser a ser, con acuerdos donde regulen nuestras conductas como seres humanos, conscientes, adultos y, y responsables, hacia una madurez psíquica, mental, donde no necesitamos que nos digan de afuera, todo el tiempo no se maten los unos a los otros. Por ahora sigue siendo así, por ahora es así, te, ahí te, vayamos hacia una nueva actitud en donde cada vez sea menos arreglado desde afuera y más desde una autodeterminación de respetar a los otros. Seres Exacto. humanos, individuos, a, humanos, adultos, responsables. Ir hacia ahí desde lo actitudinal. Sí, porque siempre, viste, como que cuando uno habla con gente, viste, a veces con uniforme, o gente, viste, que está en un determinado trabajo o algo, ¿Viste? es como esa lavada de manos de y pero mi jefe me dijo ay pero yo solo cumplo orden entonces ahí es cuando vos le estabas hablando como al ser humano y no al uniforme Exacto. parte de una institución y está, que está es, muerta que no de existe de... vamos a hablar como claro, ser humano más sí. seguramente ahí vamos a explicar viste todo bien pero por ahora lo que vamos a, a decir es que esas instituciones ya no tienen ningún poder no y Siguen funcionando, siguen funcionando, porque todo el mundo cree que siguen funcionando, pero a este momento, 2021, estarían funcionando bajo un régimen ilegal, o sea que nosotros no tenemos por qué decir todo que sí. No, porque nosotros eso, le damos por costumbre. Sí, pero más que nada para que no parezca, viste, de que, ah, María Laura está re loca, viste, le dijo para, sacate el uniforme, hablate, no, no, hay algo... No, es una por... actitud, actitud, nada más que actitud. Yo no estoy diciendo que en derechos positivos no sirva más, no lo usen, no lo apliquen, no lo respeten. Claro, es no, una actitud, actitudinal. Que nada más, es para que la gente, viste, que diga, ah, claro, fue a migraciones y le dijo al tipo, yo le hablo al hombre no el uniforme. Pero ¿por qué? Yo no, le respeto. estoy como un tantito más de... Esto. Para hablar de humano humano, ¿por qué? Porque hay documentos que uno después puede encontrar, que se los pueden brindar al que. Privan por como privado. decimos, se lo mandamos por privado, en donde nos está diciendo que todas estas instituciones hoy en día no van más, no tienen peso, no tendrían que estar funcionando. Es como si a mí tengo un negocio que me lo clausuran estoy en mangruto y yo sigo abriendo y la gente como piensa que de y sigue viniendo y yo sigo atendiendo. Como para que entiendan un poquito. Por eso es que haciendo esto que estaba haciendo María Laura, hablándole al hombre, lo podía hacer tranquilamente, porque ese hombre también, si no lo sabe, lo intuye de que todo ese aparato intuye. sobre el que antes decía, no sé, esto me lo dicen a mí, ya no, no tiene a quién darse vuelta y decirle eh, qué hago con esta mujer. Y es como, lo tiene que decidir ese ser humano que uno tiene enfrente. Ya no hay ninguna institución que lo respalde. Sí. eso quería. Bien, bien, bien. Entonces es de alma a alma, de inconsciente a inconsciente, o subconsciente a subconsciente, como lo quieran llamar, porque está toda esa información todo el tiempo interactuando. Entonces desde esa actitud, cuando yo vuelvo de, de Bahamas, hago una cola de una hora para entrar, paso por la primera gente de migraciones me deja entrar porque yo todavía estaba muy en regla, y cuando paso dije voy a, a, a, a pararme como adulta responsable y voy a decir, te voy a preguntar ¿Cuántos días me quedan? ¿No? Eh, pregunto esto y enseguida ya se puso una actitud así. Lo cual a mí me sacó de eje porque me empezó a preguntar, ¿estás hace tres meses? ¿Estás hace cuatro meses? Yo no, no, estoy hace tres. Empecé a sacar papeles, me hice el lío, me salí de eje, salí de mi tranquilidad. Ya no era una adulta responsable hablando de ser, hacer. Era mecanismo de supervivencia básica. Era tipo mecanismo de ¿no? ataque-huida. Bueno, cuestiones que me dice, te voy a hacer hablar con un oficial de migraciones. ¡Ah! Te ¿Te soy? Te Chau, me te salió, te salió todo mal. Eh, ¿sí? ¿Cómo? Ya tengo un temita de batería, vos seguís, seguís. Bueno, así que les cuento. Entonces, que me hace pasar a una gran sala donde, eh, sí, donde en general se pasan las valijas por ahí, pero estaba del otro lado de la puerta, y esperemos, esperé como media hora más a, a que me atendiera el oficial. el, el oficial de la persona de migraciones, y de nuevo, centrándome, anotando todos los datos que tenía que anotar, yo ya había conseguido un nuevo vuelo, solo que estaba fuera del término eh, de, de, de, autorizado por la visa, por el ESTA, entonces tenía la fecha en la que me iba, la, la fecha en que la, había llegado, la causa abierta en migraciones, porque telefónicamente se contactaron, me dijeron, nosotros no somos migraciones, pero te abrimos un caso, se van a contactar en mi tenía el número de causa abierta, toda disposición, bien como abogada, todas las defensas posibles, desde ese lugar hice todo lo que tenía que hacer. Pues yo no le digo, fumemos la pipa de La Paz y voy así, eh, te hablo de hombre a hombre. No, yo me preparé, accioné, estuve dos semanas ocupándome. Y algo fundamental, confié. Confié en qué? En este ser que somos más allá de los uniformes, en el ser que somos más allá de un numerito de identidad, más allá de ser eh, eh, argentina o holandesa. Eh, y tener doble nacionalidad que me dice un país que soy de determinado territorio más allá de eso me preparé internamente no en esa actitud y externamente con todos los documentos que tenía que tener porque yo todavía como era mi primer intento <risa> quería como estar preparada por si acaso como en el caso este que me fui de Eje y yo me salí de esa actitud entonces dije bueno está bien que tener que tener todo listo por si acaso bueno listo me toca turno, encaro a esta persona y tenía una actitud súper amable, súper amable, me dice ah, Argentina, yo tengo esposa Uruguaya y, y pobre los que están viviendo allá, es terrible lo que están viviendo allá, así que los entiendo, contame lo que te pasó. Le expliqué, bueno, ¿cuándo tenés el vuelo? Digo, lo tengo en tal fecha, pero ya ahí se me, se me, se me termina la autorización. Entonces dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar porque soy bueno. Se entra en el sistema, entra con mi caso, en 10 minutos me lo resolvió. Y me dice, ¿sabes qué? No te voy a dar hasta la fecha del vuelo. Porque soy bueno. Porque soy bueno, digo. Te lo voy a extender tres meses más. Chuc, sello patatín, patatán, <ríe> es como termina el cuento, y yo para ayudar a otros argentinos, otros que estaban en mi misma situación, le empiezo a preguntar, explíqueme por favor, ¿cuál era mi situación si yo no lograba hablar con usted? Mm. Y yo quedaba atrapada entre disposiciones de un país y de otro en donde el ser humano de a pie queda como víctima del sistema, que no puede hablar y contactarse con humanos, solo con muertos, con sistemas, con instituciones. Robots, que es hacia donde estamos yendo. Entonces me dijo: Hay una frase que dice, agradecí, un rey. Pero no, pero yo necesito saber, necesito ayudar a otras personas. No me quiso informar, pero me dijo: Esto queda discreción de cada agente migratorio. Si esto queda a discreción de cada agente migratorio y no podés hablar con los agentes migratorios, ¿qué haces? Bueno, ahí es donde yo digo: empecemos a utilizar estos recursos, porque el sistema y la tecnología. Si no nos hacemos cargo de esta actitud, nos deja atrapados en una nube tecnológica y en el no ser, en, la, en, este, en estos programas y en, este, digamos, en esta tecnología sin alma. Entonces recuperemos la conexión con el alma humano, con el ser humano, hablemos de nos de ser a ser, con esa persona que está detrás del uniforme de las instituciones, y que es un ser vivo, relacionándose con otro ser vivo. Esto les propongo para los casos en donde las instituciones los vengan a comer crudos, donde, donde la tecnología, los bots, ya no haya humanos detrás de, lo, de las instituciones bancarias, instituciones internacionales, lo que yo les estoy hablando es de, del imperio norteamericano robotizado, a pasar de, de hablar con eso, a hablar con un ser humano, como fue esta persona, que a, a mí, imagínate, fue como la luz que me aparezca, este, a mí era como un ángel, digo, wow de repente, de pasar a tener terror de todo este sistema institucional que, que, que, que no existe, a pasar a, con un, a hablar con un ser humano luminoso, porque la manera en la que me trató humanamente, digo, ¡ay, ah, esto es! Esto es lo que yo quería. Ay, sí. Alguien con sentido común, sentido humano, que, que me habilite, que yo estoy tratando de estar en buenos términos con el sistema dentro de lo coherente. pues yo no decidí cerrar que las fronteras de mi país a un cuarto. Que realmente que escuche. Que escuche realmente. Sí. Una escucha detrás de, de la tecnología, detrás de la World Wide Web, detrás de de esta lógica, de esta lógica inhumana, desprovista de alma humana. Porque la podemos proveer de alma humana, a la lógica inhumana. Porque nosotros también tenemos un aspecto no humano, que es el inconsciente, más allá del de aspecto de los programas de supervivencia básicos, en donde no hay cuerpo físico. Sí, por eso se está hablando, viste, mejor de que cuando uno habla de estas cosas, como recién decías, es hombre vivo. Ya saquemos el hombre tema. Hombre vivo. Que no te habla, viste, de que. De, de, de otro tipo de clasificación de lo okay. que le hacen los Bien. animales. tomo ¿no? eso. Tomo hombre eso. vivo, como, como dijiste, porque encima me causaba gracia que cuando me llamaste y me dijiste, funciona, funcionó, me dijiste, logré hablar con un hombre vivo. Y dije, qué loco que justamente le estabas diciendo con esas palabras.